Hola amigos de YouTube, estamos aquí de regreso con más tutoriales de cómo venir a Canadá y cómo migrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo encontrar este cuarto, tal como yo lo hice. Y nos encontramos en la página de Craigslist. Es la página de Craigslist Canadá. Miren. Eh, permití, sí está bien. Este, esta página nos va a permitir buscar este, muchísimas cosas, no solamente cuartos, departamentos, muchísimas más. Este, si ingresamos a la página podemos elegir distintos locaciones, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía, Latinoamérica y África. En este caso nosotros estamos más interesados en Canadá. Vamos a darle clic en Canadá. Y ahora sí podemos seleccionar eh, alguna locación que nos interese. Por ejemplo, a mí me interesa el área de British Columbia. Específicamente eh, yo quiero buscar este, Langley. Bueno, vamos a ponerle Vancouver. Vancouver este, abarca hasta Langley. Abbotsford ya es un poquito más retirado. Ahí tendría que seleccionar Abbotsford. Vamos a regresarnos para atrás. Y aquí debe estar, por ejemplo, Fraser Valley. Aquí es donde tendríamos que seleccionar para Abbotsford. Pero yo me encuentro en Langley. Por lo tanto, voy a seleccionar este, el área de Vancouver. Y aquí yo voy a seleccionar Housing. Voy a seleccionar este Room Shared que es este cuartos compartidos, no es que yo viva con alguien en ese cuarto, simplemente es el nombre de la categoría que le han puesto aquí. Le doy clic aquí y me va a aparecer un mapa. Este mapa como pueden ver nos aparecen unos círculos con unos números, eso significa que son los departamentos o cuartos que hay disponibles en este momento por ejemplo si yo, si yo estuviese más interesado en el área de bornaby pues puedo darle zoom yo estoy utilizando la ruedita del mouse para poder acercar o alejar o ustedes pueden utilizar estos botones zoom out o zoom in también podemos darle clic a este botón para hacerlo pantalla completa por ejemplo uh, este es el highway no sé cómo se pronuncia esto, pero si yo quisiera un departamento por aquí, buscaría alguno disponible eh, que esté en este highway. Vamos a darle clic aquí. Y si le doy clic aquí, ya me aparece, por ejemplo, este cuarto de 575 dólares al mes. Miren, esta persona publicó algunas fotografías del lugar. Y si quiero ver más información este le doy clic en New View posting o puedo, puedo darle clic en More Info donde me aparece más información acerca del cuarto pero vamos a verlo en New View posting como ustedes pueden ver aquí te, puedo ver este el posteo más completo las fotos de un mayor tamaño miren la cocina no se ve mal pero el tipo debió mejor este ordenar el cuarto perdón la cocina Vean, tiene un buen refri. Aparentemente este es el cuarto. El baño, bueno, no se ve tan feo. La regadera se ve bien, etc. Y vamos a ver la información de este cuarto. Tiene un cuarto, obviamente, con el baño compartido. Cocina en el norte de Bornaby Por 575 dólares al mes. Eh, localizado eh, en transporte público, acceso a no sé qué sea esto, es una abreviación de algo. Este, Current Roommate, eh, que, que el actual este compañero de cuarto, también es un estudiante de, ah, esto va a ser la abreviación de alguna universidad. Por favor, contacte a Verónica para más detalles. Y todos los anuncios les va a aparecer, no contacten para servicios o ofertas no solicitadas. ¿sí? Ahora, ¿cómo contactamos a estas personas? Esta es la parte tricky y la parte que muchos de ustedes se van a atorar. Le van a dar clic en este botón, reply, y aquí va a aparecer la información de contacto. Muchas veces estas personas ponen el teléfono, algunas veces no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice copy-paste into email. los copiamos esto. Abrimos nuestro cliente de email favorito. Yo uso Outlook, ustedes pueden utilizar Gmail, qué sé yo. Y simplemente pegamos aquí, ponemos el asunto, por ejemplo, yo le pongo interested for the room. Y aquí ya le escribimos en inglés, hello, my name is José and... I am interested For the room Aquí pues nos sugiere que esto está mal escrito entonces vamos a escribirlo bien con el corrector de google I am a male, soy un hombre de 45 años por ejemplo yo no tengo 45 años todos estos datos son ficticios ah, le pueden poner por ejemplo I am working Uh, at, por ejemplo wood parks no sé algo por el estilo as a carpentry por ejemplo ¿no? está mal escrito pero no nos importa porque siempre nuestro amigo Google nos va a corregir y yeah, a can I uh, see the room tomorrow This is my cell phone, ¿no? On my mobile phone 555, 333, 2222 Por ejemplo, un teléfono ficticia Y ya podemos ponerle Call me before 2 eh, o'clock, 2 p.m. Y yeah. ya. Y le dan a enviar. Obviamente no lo voy a dar a enviar porque pues, no estoy interesado en este cuarto, pero les estoy enseñando cómo este, tratar de contactar a estas personas por correo electrónico. Eh, muy importante porque ustedes van a estar enviando muchos correos a muchas personas y ya no van a saber a, a cuál pertenece este. Eh, yo les suelo poner el nombre de la calle. Por ejemplo, aquí es como Kenning. Kenningstown Avenue Entonces aquí yo le pongo Entre paréntesis Kenningstown Avenue ¿Por qué? Porque cuando eh, esta persona los, Les conteste Ustedes van a saber este a, a qué anuncio se refiere Otra cosa que yo les recomiendo muchísimo Es que este lo guarden en su lista de favoritos, por ejemplo yo lo arrastro aquí y ya cuando quiera ver este anuncio simplemente le doy clic aquí y listo, regreso a donde estaba anteriormente. Vamos a ver otro en otra parte de, de aquí de British Columbia, vamos a ver aquí en Surrey que es donde está un poco más barata la renta, yo voy a buscar Fraser Highway porque es la que me conecta con Langley y aparte pasa el camión 502 entonces siempre busco cuartos que no estén muy lejos de las de los camiones que yo tomaría para mí para ir al trabajo ustedes tendrían que hacer lo mismo por ejemplo que hay tres cercas de, de la fraser mira esta está en 500 vamos a ver el posteo sin embargo observen que no puso fotografías esto ya no me da buena espina se acuerdan la la experiencia que yo tuve acá en surri eh, yo ya no confío en esto porque no puso fotografías algo esconde entonces yo personalmente descarto este tipo de anuncios voy a eliminar este ya no lo necesito vamos a buscar otro mm, miren estos son de 600 pero ya tienen fotografía no se ve tan mal este cuarto mm, se ve bastante bien el lugar mm, la sala de, de living room se ve muy bien está bastante bien este lugar muy muy bonito yo sí pagaría los 600 dólares inclusive miren tiene este tiene cama ya está mueblado el lugar y aquí tiene toda la información del cuarto hay que hacer, dejar un depósito de 200 dólares miren aquí ya pone el teléfono de esta persona pero esta persona pide dos referencias el empleador actual y el landlord donde ustedes están viviendo y porque se están cambiando ¿eh? quizás se están cambiando porque quien está más cerca de la escuela de la universidad qué sé yo aquí está el teléfono y pueden este hacer lo mismo del correo electrónico copiar y pegar esto muchas veces eh, pueden ustedes mandar un mensaje de texto a este teléfono yo recomiendo llamar pero si no contesta la persona porque quizás estén ocupados pueden mandar un texto un mensaje sms y bueno pues prácticamente eso es todo este también ustedes pueden consultar otras ciudades de canadá no, no nada más este vancouver vámonos un poco más para atrás solamente para saber cuánto están las rentas en otras ciudades por ejemplo me interesa en toronto si en un futuro quisiera irme a vivir a toronto a ver cuánto cuestan las rentas en toronto vamos a descubrir esto más o menos un promedio es casi lo mismo que acá en, en british Columbia. bueno habrá sus excepciones habrá lugares un poco más caros pero se fijan que no no, no hay mucha diferencia entre 600 700 dólares bueno toronto supongo que es igual que aquí que en vancouver hay que salirse de la zona urbana de toronto por ejemplo vamos a richmond hill que ha de ser la ciudad pegada a toronto aquí abajo miren este se ve bien no se ve mal este cuarto miren hasta tiene una cobija espectacular de lobo como para llamar la atención pero bueno así ustedes pueden buscar en otras ciudades de canadá cuartos departamentos etcétera Ahora, si ustedes están buscando departamento, pues simplemente le van aquí en Apps o apartamentos. Nomás que aquí los precios van a cambiar considerablemente. Ya no más, ya no nomás va a ser el precio de un cuarto, sino de todo el departamento. Mira, 1700, vamos a ver aquí 1200, es más o menos lo que cuesta aquí en Vancouver, de un cuarto. Pero es todo el departamento, cocina, baño, sala de estar o living room, baño, todo, todo, todo. Obviamente, pues, si ustedes van a rentar un cuarto, pues van a tener que vivir con otras personas. Porque pagar la renta a una sola persona, pues es pesadón. Sin embargo, si ustedes ganan suficiente dinero, pues podrían pagarlo ustedes solos. Pero es recomendable que... Que viva otra persona con ustedes o por ejemplo si se van a traer a la familia a la esposa por ejemplo que él también la esposa trabaje para dividir la renta entre dos y aporte dinero al, al departamento miren este está completamente amueblado por eso cuestan casi 1600 dólares pero bueno así se buscaría apartamento aquí en canadá y bueno me despido de todos ustedes les mando un abrazo adiós